Residentes en la comunidad Los Bracitos de este municipio de San Francisco de Macorís paralizaron el tránsito este viernes a modo de protesta. Aseguran camiones de carga pesadas han deteriorado sus calles. Eh, como dicen popularmente nos han vendido sueño. vienen los camiones llenos, nos dañan el petróleo, nos dañan la calle y luego se van y nos dejan la calle dañada. Esta calle nos costó mucho sacrificio, golpe, muchas personas serias apresadas, etcétera. ¿Usted me entiende? La situación de los bracitos de la UASO Malabajada es que hemos cogido mucho a lucha con esa carretera y no queremos nos la están explotando y no queremos quedarnos sin carretera. Y, y, podemos, y vamos a llegar hasta la última consecuencia de que no, no terminen de explotar la carretera. Mientras que los conductores de los camiones de carga consideran no han dañado las vías, por lo que no están de acuerdo que se le impide el paso. Bueno, ellos quieren que los camioneros no saquen material de aquí porque de que le están dañando la carretera y nosotros lo que estamos es cargando material es para el ayuntamiento. Nosotros no hubiéramos venido para acá, fue desde ayer para acá nada más. Los residentes en la zona afirman le costó mucho trabajo la construcción de sus carreteras. Por ende, no permitirán que la destruyan. En cámaras, Luis Hernández para NTN, Joanny Cordero.